Bienvenidos a este tutorial del programa ANS Virtual. Un programa donde uno experimenta con sonido dibujando. Lo importante de este programa, si se quiere poder usarlo bien, es entender cómo los parámetros de, del dibujo se transforman en parámetros del sonido. Entonces uno tiene, le puede sacar mucho más provecho al programa. El ANS no virtual, sino el ANS fue un sintetizador fotoelectrónico diseñado y construido por el ingeniero ruso Yevgeny Murzin en, entre 1938 y 1958 y se basa en, en el principio del teorema de Fourier, o Fourier no sé cómo se pronuncia que dice, establece que cualquier onda, y por lo tanto cualquier sonido, que es una onda, puede ser eh, sintetizado, puede ser expresado como una sumatoria de ondas sinusoidales, que es la onda más sencilla que hay, eh, en todo caso es fácil de crear generadores sinusoidales que permitan hacer esta reconstrucción de un sonido, o resíntesis de un sonido. Eh, el instrumento original, eh, físico, eh, te, usaba una tableta una, una tableta de arcilla sobre un vidrio que con un punzón uno removía la arcilla y por donde la luz, y con una luz detrás de ese vidrio, entonces donde pasaba, porque había removido la arcilla, pasaba la luz, ahí eh, digamos que eh, se dispara, en el punto en que se pasa la luz, se dispara un oscilador sinusoidal de la frecuencia correspondiente de la verticalidad. O sea, en el punto, si está más arriba, es un más agudo, el, la sinusoide que, que, que está sonando, si está más abajo, es una sinusoide más grave. Y en, la, en el eje horizontal, es este, el tiempo, va pasando el tiempo. Quisiera hablar un poco del, del, del, de Alexander Solotov, que es el diseñador del programa, que para mí es un programador genial. Este, el, este, ustedes pueden descargar... El, el, el ANS virtual de su página web que es warmplace.ru eh, donde también se pueden descargar el, el programa y también se pueden descargar el tutorial, lo pueden leer el tutorial en el sitio, se puede descargar en PDF o lo pueden leer en, en, en la misma página y además información muy interesante sobre el ANS la historia del ANS y gente que ha trabajado con este, con este sintetizador virtual el ANS es multiplataforma y, y la verdad que es un programa muy sencillito que, que, que se ejecuta, no hay que instalarlo, se, se, se ejecuta desde, desde el archivo que se descarga. Eh, y bueno, buena suerte con, con el programa. Entonces este es el, el, el ANS, aquí está un teclado que sugiere la verticalidad desde un DO1 hasta un DO10, ya vamos a ver los parámetros este, que, que, que, que se programan dentro del mismo sintetizador. Y este, aquí está corriendo el tiempo. Para poner a sonar, eh, aquí está el, el play, o puede ser también con la barra espaciadora del teclado. Pero en todo caso aquí está el play, no suena nada ahorita porque no hay nada dibujado. Eh, lo importante también es que el fondo es negro. Eh, también podemos importar imágenes, eso es una mejora, si se quiere, del este ANS virtual. Se puede importar imágenes, también se pueden importar archivos de audio, WAVs, con lo cual uno tiene, obtiene desde el WAV el dibujo para Lance y uno puede manipular ese sonido con las herramientas que tiene Lance Pero creo que en este tutorial no, no entraré en, esa, en ese aspecto de la importación de sonidos. De todas maneras pueden explorarlo y pueden jugar con eso. Entonces, bueno, aquí, aquí pueden importar PNGs o, o, o JPGs. Yo prefiero el PNG porque es un archivo que se comprime, pero que contiene en la compresión la misma fórmula de descompresión, entonces se pierde menos. Y eh, tiene que ser en fondo negro, porque todo lo que sea eh, no negro es, es luz es luz que está pasando por la tableta de arcilla, por lo tanto va a generar sonidos. Un fondo blanco, por ejemplo, sería ruido blanco, sería todo el tiempo. Porque este está pasando luz en todas las frecuencias y todo, y todo el tiempo. Eh, Estas son las herramientas o los menús que tiene, que tiene este el ANS para trabajar con él. Eh, aquí en este momento está escogido la herramienta de dibujo, pero esta herramienta es la herramienta que para hacer eh, undo, para deshacer una acción que se haya hecho. En este momento le doy y no pasa nada porque no ha hecho nada. Pero si yo, por ejemplo, dibujo algo aquí, este, con, esta, con esta herramienta que tengo puesta, que ya les voy a explicar, y después hago así, es undo. Y si quiero rehacerlo, es el redo. Que si queremos escucharlo, voy a darle a la barra espaciadora, y vamos a escuchar. Eh, Permítanme ponerme los audífonos, porque para trabajar mejor, ya escuchando. Le doy clic aquí arriba en la barra donde están los números. Ustedes han debido escucharlo, pero lo, lo volvieron a escuchar ahorita. Y le, le vuelvo a hacer undo, este, que también puede ser control Z. Control-Y para Redo, Control-Y para Redo, Control-Z para Undo. Entonces vamos vamos a, a, a dibujar para escuchar sonido y ver un poco las herramientas de dibujo. Aquí está la, la, el menú de las herramientas de dibujo. Estas herramientas, si tú le das a, la, a la, propiamente las herramientas, este, eh, las herramientas eh, también contienen brochas, cada herramienta tiene brocha, eh, tiene un gradiente, gradiente es que se, se puede eh, oscurecer o iluminar zonas de cuando yo dibuje Entonces esto es muy importante porque en el ANS eh, la, la, la claridad o la oscuridad es el volumen. Entonces si yo quiero hacer un fade in y un fade out, tengo que empezar en oscuro, tener iluminación, y después terminar en oscuro. Entonces voy a tener el fade in y el fade out. Si lo quiero tener el sonido que me ataque directamente y que se calle bruscamente, entonces eh, no, tengo que usar un una gradiente que esté, esté todo, todo dejando pasar toda la luz. ¿Okay? Este, el gradiente, aunque lo escojas o no lo escojas, va a estar actuando. Entonces hay que estar pendiente de qué, qué es lo que, qué, qué gradiente está colocado. En este momento está colocado gradiente de todo, todo luz. ¿Okay? Entonces Y la brocha, este, las brochas, aquí tengo yo unas brochas, después este círculo grande, todo lo que sigue son brochas que yo he creado, entonces que no, no, a partir de sonidos que he importado con WAFs. Aquí estoy, aquí ustedes probablemente cuando abren herramienta por primera vez van a encontrar esto así, de esta manera. Eh, aquí en la brocha, además me dicen una escala, eso significa que la brocha se coloca más grande o más pequeña. Entonces, si yo y el, el espaciamiento también, cuando yo hago, por ejemplo, este, esta, estas herramientas originales, las, les, los tools, esto es para dibujo libre. Entonces, si yo escojo esta herramienta y hago un dibujo libre aquí alrededor del de, de, eh, C7, Vamos a colocarlo aquí cerca del principio. Aquí se ve algo muy pálido. este, que, que, que si lo escuchamos, déjame ponerme los audífonos para escuchar. Apenas se oye. Vamos a hacer una cosa acá. Vamos a seleccionar esto. Yo apenas lo veo, pero vamos a seleccionar esto aquí. Y vamos a darle un efecto ganancia. Vamos a darle un 10% de ganancia, con una mezcla del 100%. Y aquí ya lo veo un poco más, vamos a repetir esa ganancia. Eh, se ve un poco más, vamos a repetir la ganancia. Y vamos a ver si ahora sí lo escucho mejor. Okay. Entonces eso es con esa herramienta, tuve que darle ganancia, eh, también aquí se, se controla el volumen, tengo un volumen del 25%, eh, uno puede ajustar ese volumen como uno quiera, eh, hay que tener cuidado como siempre con la distorsión, yo no sé cómo maneja exactamente el control de distorsión, pero si distorsiona, revisen que tengan el volumen a, a un nivel apropiado y no se excedan de volumen, que este, eso limita la vida de sus oídos. Uh, la, um, vamos a escoger otra herramienta, eh, digamos, otra brocha, otra brocha, y ponemos aquí un poco más abajo esta brocha. Esta es más brillante, okay? este, y eh, la escuchamos. Ok, eh, otra brocha, un poco menos brillante esta brocha, son distintas capacidades, tamaño, forma, en fin, este y esta línea recta es que se hace en líneas rectas. Si yo quisiera hacer una línea continua, entonces tendría que bajarle el, el, el espaciamiento para que esa, ese puntico se pegue uno a otro. Vamos a poner un, un espaciamiento de un 3%. A ver qué es lo que pasa. Tratar de mantener la línea recta. Okay. Eh, ahí eh, me apareció bastante gordo, lo que significa que no es de un píxel. Esto, esto es eh, un tamaño bastante grande. Si yo quisiera que fuese un píxel para que sea la sinusoide sola, también sería bastante eh, poco sonora. Y eh, porque está, al sumarse es que se ve más brillo y tendría que cambiar la escala para, para poder este, tenerlo de, de, de más pequeño. Voy a reproducirlo con la barra espaciadora. ¿Okay? Entonces, est esta herramienta fue la que había usado antes. Este, si uno lo hace de derecha a izquierda, es una... Es, eh, es una eh, un triángulo que, que, que va, digamos, de, de, de, de, una, de, de un clúster de sinusoides a un solo sinusoide, eh, gradualmente. Este, si lo hago aquí, tiene, si lo hago al revés, de izquierda a derecha, es, es creciendo eh, y, y tiene, y tiene una, un cierto gradiente. Ahora, si yo le agrego gradiente, por ejemplo, este gradiente es oscuro, claro y oscuro, va a ser un fade in y un fade out. ¿Okay? Ustedes pueden ir escuchando lo que van haciendo, por supuesto. ¿Okay? Entonces, eh, eh, estas son para explorar, para jugar con ellos y para comenzar a tener ideas y, y controlar lo que uno quiere que suene. ¿Okay? Uno prueba y a veces uno no tiene idea de lo que va a sonar, pero es bueno que una vez que escuchan el resultado, digan por qué no así y no de otra manera. Y así pueden explorar mucho más las, este, las otras herramientas. ¿Okay? También en el, en el modo este, pueden borrar información. Este, pueden aclarar información, pueden este, hacer como una, estas son operaciones matemáticas. Esta es la herramienta de seleccionar, que con el botón de la izquierda, uno le da clic y después arrastra. Y toda esta área va a ser la área seleccionada. Aquí está el submenú de cada herramienta. En este caso se puede cortar, es decir, hacer un cut, quitar la información que está aquí y que quede en el clipboard para poder pegarlo en otro sitio, copiarlo, que se copie y se puede pegar en otro sitio sin removerlo, pegarlo, pegar la información que está en el clipboard, pegar la información que se ha copiado o que se ha cortado, y eh, paste más, que realmente no sé muy bien lo que es, esta es duplicar, esta es la herramienta para recortar, eh, que tampoco sé exactamente qué es, puesto que uno puede recortar aquí también la selección, así que no sé, yo este no lo he utilizado hasta ahora, y aquí en efectos hay distintas cosas que uno puede hacer, por ejemplo pegar y eh, digamos una vez que uno hizo la selección y copió, después uno puede cambiar el tamaño de la selección y copiar entonces esa, ese sonograma, que es como se llama el dibujo sobre Ans ese sonograma se va a estirar o se va a encoger, va a estar en, una, en otra altura y uno puede variar los parámetros del sonido de esa manera también. También uno puede agregarle ruido, este, con lo cual va a, a, a tener unas explosioncitas del sonido, puede cambiar la ganancia, ponerlo a sonar más duro, este, puede normalizarlo, que es un cambio de ganancia a, a 0 dB, este, a, a, eh, y todas estas cosas que es cuestión de, de, de experimentar con ellas. Okay, también uno le puede agregar un gradiente, y aquí está la cantidad de efecto que se le agrega. Voy a salirme de aquí, eh, y acá está, eh, en una selección se puede crear una brocha, se puede hacer un loop, eso no lo he usado, eh, y bueno, todo lo que dice aquí. Esta herramienta es una herramienta para crear capas, capas, déjame deseleccionar todo. Este, y aquí se pueden crear capas como otros programas de dibujo, donde entonces si uno crea una nueva capa, esta capa es independiente de la que está abajo, tiene una opacidad, por lo tanto uno puede hacer una mezcla este, con, entre distintas capas y uno puede borrar una capa. Aquí se puede, si uno escribe algo, uno puede este, ponerla en, en cero, puedes cargar una, un archivo a esa capa en particular y puedes este, también este, convertir. Eh, sumar todo en, una, en la capa de, de más abajo eh, o todas las capas que se tengan se puede sumar en, una, en un solo archivo en un solo en una sola capa ¿Qué? por ejemplo si yo en esta capa hago, hago un dibujo este y ahora me voy a, a, la, a las capas aquí este, lo apago, lo quito, entonces no estoy viendo lo que está en esta capa, y si yo pongo que, que hacer, si yo pongo que se, que se eh, aquí abajo, lo borro, pero no tengo para borrarla, digamos que yo no quiero tener la capa disponible, aunque no me hace ningún daño, entonces bueno, lo que uno puede hacer, lo que yo he encontrado que se puede hacer es hacer un, un, una fusión, con la capa de abajo, como, como es, aquí me dices, digo que sí, entonces ahora tengo una sola capa, fusionada con toda la información de la, de la otra capa. Pero como yo borré la información de la capa, no tengo nada. Si hubiese dejado ese triángulo, estaría presente ese triángulo. Con las capas también este, pueden, este, no, con las capas, el modo, eh, se puede sumar una capa con la otra, se puede sust restar una capa con la otra, multiplicarla, solamente volverla más, más clara o solamente volverla más oscura. Este, todo esto es necesario experimentar. Yo no he usado mucho este, esta, estas herramientas, pero en algún momento sí me gustaría poner a, jugarme con eso, a jugar con eso. En algún, momento, en algún momento me gustaría jugar también con, con esos elementos y, y, y tener más, más posibilidades. Sin embargo con las herramientas tal como están indicadas y también importando los WAFs, este que es algo reciente de este año de hecho, y este programa lo conozco yo hace ya bastantes años, eh, pues este, el, el, la verdad es que eh, es bastante poderoso y, y, y, y es interesante lo, lo, lo que se puede hacer. Esta herramienta es para hacer Zoom, y en esta herramienta si yo, coloco, si yo me coloco sobre esta eh, sobre las letras, que aquí dice que el zoom es de 1.12, le doy con el clic del, del botón, el botón izquierdo y este, eh, pongo, puedo ampliar la, el eje horizontal o puedo disminuir el eje horizontal. Por ejemplo, aquí puedo ver de, a partir de 0, que no lo veía antes, entonces puedo dejarlo así. También aquí puedo controlar el eje vertical. Y de esa manera yo puedo este, precisar más dónde estoy colocando, este, dónde estoy dibujando. Cierta área estoy dibujando, quiero verlo más grande, quiero ponerlo más pequeño, tengo una obra más larga. Entonces aquí el zoom puede ser una herramienta bastante útil. El zoom solamente es visual. El zoom no va a alterar en absoluto el sonido. ¿Okay? Solamente es lo que tú estás viendo. Eh, en el caso del que hablaba del, del paste eh, con resize, si sí, altera completamente el resultado. Este, este menú de aquí es un menú para crear un nuevo, una nueva, un nuevo proyecto de lans guardar el proyecto, si lo quiero guardar, entonces aquí tengo para, para este, eh, escoger dónde, dónde, quiero yo, yo, dónde quiero yo guardar los documentos, ese tipo de cosas, este, navego aquí por el menú y, entonces, y le co coloco el nombre Aquí borro esto y le coloco el nombre que yo quiero para mi archivo. Eh, vuelvo a darle aquí. Aquí puedo cargar una uh, un, un, un, un, un WAF. Este, creo que es un WAF lo que puedo cargar ahí. Déjame ver acá porque tengo exportar, importar. Aquí puedo exportar a WAF, con lo cual lo que yo ya tenga sonando y que me gusta el resultado, ya quiero grabar, quiero grabar un, un, un archivo de sonido, un WAF, que se graba en WAF, este, entonces, como lo dice aquí. Eh, entonces ahí uno va, este, le da aquí, y entonces aquí uno escoge el nombre del archivo que uno va a exportar y a dónde lo quieres colocar. También uno puede despertarlo como un PNG. O, como un JPG, un JPG en blanco y negro. Este Wi-Fi export import es hacer algo por, por, por, por internet, no, no, no, no sé realmente, no, no lo uso. Aquí está la calidad para exportar el WAF, y aquí está también, estas dos son parámetros de la calidad: el, el, el, la tasa de desampleo y el número de bits de la resolución. Yo, yo normalmente uso la, la, la el, el tasa de sampleo de calidad de CD y una resolución de 16 bits que es bastante común. Muchos programas lo abren. 32 bits es más calidad, pero entonces hay programas que no lo abren. Yo prefiero utilizar los 16 bits. Okay. Y este es lo, lo, lo, lo, lo, lo digamos las condiciones del, del para los, los, los settings, eh, el, este es el proyecto. Entonces yo, por ejemplo, aquí, este, aquí me, me dice cuál es el, el ancho del, del, del, del proyecto en píxeles. No es el tiempo. ¿okay? Eh, si yo quisiera decir que quiero hacer 20 segundos, eh, el que, que mi archivo me dure 20 segundos, tendría que calcular cuántos píxeles es eso. Y eso lo puedo calcular con... este la, el, el número de bits por minuto y el número de píxeles por bit. Entonces tengo que hacer una regla de tres para decir, bueno, tantos píxeles son tantos, son tantos eh, segundos o minutos. Hay que, con el bit por minuto hay que convertirlo a bits por segundo multiplicándolo por 60. Este... Eh, para, para, para poder hacer este cálculo. Y el, el, la altura es de 5200 píxeles, yo coloqué esto, el ANS que ustedes van a abrir por default, no, no, no, eh, no, tiene, esta, no tiene esta resolución, yo descubrí importando un WAF que mientras más alto son el número de píxeles, eh, mejor va a ser la calidad de, de, de, de, del audio que se importa. De hecho yo importé un sonido y, y no, me pare, no fue nada parecido al sonido original y cuando le cambié los píxeles sí logré que, que, que, que fuera el, el mismo sonido. Esta es la frecuencia más baja y a partir de aquí, en este caso tenemos 10 este, octavas, las 10 octavas que están en el teclado, las 10 octavas, a partir de esta frecuencia mínima. Y este, eh, esa, toda esa distancia vertical de 10 octavas a partir de 16.35 Hz está expresado en 5200 píxeles. Por lo tanto, tiene muchas más sinusoides, eh, un, pixel, un, un, un sinusoide por píxel, que va a dar esa resolución, esa calidad del de el, el, el sonido. ¿Okay? Aquí también uno puede cambiar el número de notas por octava. Por lo tanto, uno puede tener una referencia del teclado que sea este, más, eh, más que, que sea, eh, una referencia eh, del teclado que sea, por ejemplo, microtonal. Entonces, este, aquí el, esto es una, una frecuencia aleatoria. De un, aquí está colocado un 50%. Yo normalmente la quito, la pongo 0%. Esto significa que va a, a variar. Creo yo que significa que va a variar. Este, el, la, la frecuencia alrededor de lo que uno colocó es lo, es decir, te va a dar un poquito de vibrato, te va a engordar un poquito el sonido y eh, esto ya, lo, ya son las cantidades de pulsos por minuto eh, y la cantidad de píxeles por pulso y el número de pulsos es lo que está expresado eh, a, es lo que está expresado aquí ¿Okay? entonces aquí hay eh, dos pulsos Aquí hay un pulso, 1 2 3 4 5 6, entonces ahí uno va viendo este el número de pulsos que uno que uno que uno ha hecho. Que, que, que para, el, para el ancho, para el ancho. Pueden buscar alguna de mis obras que, que bueno, no. Hay una obra en particular que son juegos de luz que lo he hecho con el, con el Ans y he grabado la, la pantalla quitándole justamente en, en, en, en proyecto en visualización, eh, he quitado los elementos que no quiero que se vean en la, en, en la pantalla, y he grabado la pantalla, así como estoy grabando la pantalla de este tutorial. Entonces, bueno, este espero, espero haber sido suficientemente completo para que puedan disfrutar del programa, y también lo suficientemente claro. Cualquier duda, cualquier comentario, este por favor colóquenlo en el canal que trataré de responder a la medida de lo posible. Eh, muchas gracias este, y hasta una próxima.